Tu pueblo se dirige a ti, ten piedad Señor, confiado espera en tu bondad, ten piedad Señor, pueblo clama.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 al comenzar esta Eucaristía pidamos al Señor perdón por nuestros pecados Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor ten piedad, sí, señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Cristo ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo Señor ten piedad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 Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.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 Señor esté con ustedes. Con tu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de Marta y su hermana María. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo.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 Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará.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 Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya casi a las puertas de la Semana Santa. El próximo domingo vamos a celebrar el Domingo de Ramos de Resurrección del Centro de la Pasión del Señor. Y en este último domingo de Cuaresma se nos presenta este relato de la revivificación de Lázaro, es decir, Lázaro que estaba muerto y vuelve a la vida. Y este es el punto final de un camino que vamos haciendo con cada uno de los domingos de la cuaresma. El primero, la victoria de Jesús sobre las tentaciones, después la transfiguración. El domingo pasado, Jesús que devuelve la vista. Al, al ciego de nacimiento. Y en este domingo es el último signo que hace Jesús en el Evangelio de Juan, en este capítulo 11 que estamos leyendo, que es justamente este dar la vida a alguien que está muerto. Y este dar la vida a alguien que está muerto, Lázaro, su amigo, es de alguna manera una anticipación de lo que va a suceder con él mismo. Y Jesús, que llora por su amigo muerto, llora por la muerte y llora también por la muerte que él va a padecer, que es sino de la muerte. Sin embargo, el llanto de Jesús es un llanto que es motivado por el dolor, pero es un llanto que tiene su fruto, porque él sabe que va a resucitar. Y no es que no le duele la muerte como le dolió su propia muerte, pero la entrega de Jesús vence a la muerte. En la, primer, en el primer, la primera lectura que leíamos, el profeta Ezequiel está hablando de los, de los que están desterrados, los que están exiliados. Y el exilio es como la muerte del pueblo. Sin embargo, Dios dice, yo los sacaré de sus sepulcros. El pueblo muerto vuelve a vivir cuando Dios lo trae de nuevo para la tierra. Y eso es una imagen de la resurrección que Jesús va a hacer. En primer lugar, con Lázaro, que lo devuelve a la vida. Naturalmente, lo vuelve a la vida natural. Es decir, Lázaro vuelve a vivir, pero después habrá muerto. Y eso es anticipación de lo que vamos a celebrar en la Pascua, que no es no ya la resurrección temporal de Jesús, porque Jesús muere una vez para resucitar, y ya no va a morir más. De modo que esta, esta resurrección de Lázaro es una anticipación de la resurrección que celebramos cada domingo. Cada domingo decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Este camino que está ya llegando a su fin en el próximo domingo, cuando, cuando comenzaremos la Semana Santa, justamente nos plantea esta clave de fe. Cuando Marta sale al encuentro de Jesús, cuando llega a Betania, primero se queja de alguna manera. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero después sigue diciendo la confianza que tiene. Pero aún ahora yo creo que Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará. Sí, sé que va a resucitar en la resurrección del último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.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 Este es el centro de nuestra fe, que en cada Eucaristía estamos celebrando a alguien no simplemente de la historia que vivió hace dos mil años. Por supuesto que Jesús vivió hace dos mil años, murió hace dos mil años, pero resucitó y está vivo y presente entre nosotros. Y por eso está lleno de sentido el domingo. Domingo quiere decir justamente eso, día del Señor. Nos saludamos, feliz domingo, es decir, feliz día del Señor, porque recordamos hace dos mil años que en un día como esto, el primer día de la semana, Jesús resucitó y cambió el destino de la historia, dándonos no solamente una vida nueva, no solamente la resurrección personal de todos nosotros, que vamos a resucitar porque creemos en el Señor y por eso nos reunimos alrededor de su mesa cada domingo, sino que es la restauración de toda la historia. En Jesús, muerto y resucitado, la creación se renueva totalmente. Y eso se anticipa en este domingo que estamos celebrando la, la Pascua del Señor con este relato de la resurrección de Lázaro. Vamos a darle gracias al Señor porque nos regala el don de la fe. Y porque en medio de muchas situaciones que nos hablan de muerte y que nos dicen la vida no tiene sentido... Nosotros sí creemos en la vida desde el inicio de su concepción hasta el final de su vida natural y la defendemos porque vale la pena, porque Jesús murió por cada uno de nosotros y por eso la vida tiene sentido y, y vale la pena vivirla. Damosle gracias al Señor que nos regala el don de la fe pero no, no, no nos lo regala solamente para nosotros mismos, sino para que también nosotros seamos portadores. Por eso termina diciendo el relato, «Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Él». Que el Señor que nos regale el don de la fe nos dé el don también de ser testigos de esta fe, para que a través de lo que el Señor hace en nosotros, muchos otros puedan llegar a creer y puedan llegar a experimentar esa vida nueva que el Señor nos da y que nos, invite a, que nos invita a celebrarla en cada Eucaristía del domingo.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 el vino y el pan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 Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre, que entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Podemos ir en paz.